de vuelta con ustedes. De mañana, buenos días. Yerian, tu tema. Bien, en estos eh, pocos minutos que nos quedan, yo quiero por favor que los muchachos, a propósito de lo que ya veníamos diciendo anteriormente en este programa, y para la gente que nos hace el favor de seguirnos, el día 8 de octubre yo dije en esta misma tribuna que Leonel estaba amenazando con irse del PLD y que se iba con un partido que se llamaba La Fuerza del Pueblo. Pues pero yo eso, quiero traerle a colación a la gente tramado, eso, eso que yo dije aquel día. Vamos a, vamos a escucharlo. Parecía muchacho. una trama, una sí, marca vamos de a escucharlo, agua. ¿verdad? Vamos a escucharlo. ¿No lo tienen listo? No, eh, pero ¿qué mira. ¿Qué relajo es este? Mira Me avisan para... Si no... No lo tienen listo. Algo interesante. Si no se va. Eh, si, ver, si no, no lo tienen porque, listo, la imagen él se va. Y es bueno que, que identifique, identifiquemos eso. Hace rato, Había no un logo ya trabajado que dice la fuerza del pueblo, incluso con una mano cerrada, es el, el, el, el símbolo de, del PLD. Parecida, parecida, no es el símbolo del PLD. Parecida porque esta tiene el puño. Eh, y ojalá que lo pudieran colocar ahí para que ustedes vean que Leonel ya está amenazando con irse del PLD. Y con esa agrupación ya que. No, que, que, no, sí, no, sí. no. Yo pienso que vamos eso a ver, es un análisis. Vamos a ver entonces. que entonces. Póngalo ahí. Póngalo ahí para que tú veas que hay un logotipo trabajado ya con la fuerza del pueblo incluso. Sí, sí. Lo del PLD. Eh, está es totalmente diferente, es un con una forma... Sí, pero míralo ahí, sí, míralo hashtag. ahí. Eso ya le está... Y dice Leonel Presidente, cuando él todavía... ¿verdad? Prácticamente los, los números de la Junta Central Electoral dicen que perdió, pero él está no. asunzando con está eso. Abogando. Miren que eso no. es un logotipo trabajado, donde él prácticamente le está diciendo al PLD, si, si esto no le dan para atrás, yo me voy de aquí y voy a armar mi partido... O, o mi movimiento que diga la fuerza no, del pueblo eso está bastante eso es claro una no toda. pero es un pero eso está bastante Total, claro por esa es mi posición por esa es mi posición y, y, y, y yo quisiera que me los que me las respetaran porque si, entonces claro, si cada vez que, te estamos exactamente, respetando exactamente, lo que te la estamos es, eso que dice, eso que está ahí está bastante claro miran un logotipo trabajado eh, no, ahí es. está yo quería recordarle eso a mis compañeros que yo lo dije aquí el día 8 de octubre eh, al día siguiente de que Leonel presentara ese ese eh, eh, show que hizo, ¿verdad? Con, con sus técnicos Y quiero brevemente Analizar todo lo que dijo Lionel En el día de ayer Qué pena que tengamos tan poco tiempo Porque, ¿qué dijo Lionel? Vamos a ver, yo hice alguna, eh, algunas Algunas anotaciones eh, Dice él que no es por egoísmo Ni deseos de poder Esa, esa, esa situación Habló de principios y habló de valores Oiga, señores, principios de valores Y habló de obstinación frente a lo imposible. Se refería con eso a Danilo Medina. Eh, habló de que Danilo recibió en el 2007 una derrota innecesaria, según él, eh, que habló de que cuando él salió del poder tenía un 74% de aceptación. También dijo que había un plan diabólico de destrucción en su contra. Ahí yo estoy de acuerdo con él, eso es cierto. Y hablo del primer matadero electoral Entonces, automatizado. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque, es no que, necesariamente, no necesariamente, porque por ejemplo, mira, yo ya. no estoy de acuerdo con la obstinación a, a lo imposible. Porque, ¿qué pasó? Lionel Fernández se contradice en su discurso. Dijo que él tenía 46 años en el PLD. Y son 46 años al lado de Danilo Medina. Hoy se dio cuenta. O sea, esta semana se dio cuenta de que Danilo Medina era así. O sea, presidente, eh, tampoco vengan ustedes a hablar de agradecimiento cuando ese PLD sea malo o sea bueno. Fue el que le, lo hizo usted tres veces, presidente, sí, porque pero el sin ello... También tiene que no. sí, tú, también, por, pero, por ejemplo, si tú pones a Gonzalo Castillo uh -huh. sin la fuerza del gobierno detrás, es muy probable que no llegue ni siquiera pero Martina, es justo Pero es justamente... No o sea, tú lo, pero tú, pero igual tampoco la tenía leonel en el... 96, Gonzales, no, no la tenía en el 96. No la tenía en el 96. Lionel ganó en el 96. Leonel ganó en el 96 por el apoyo de Balaguer y es reformista. ha Pero que tú tienes que discutir en función de argumento. No, en el 1996, realidad, Leonel realidad, Fernández no era presidente. No, no, no, no estamos hablando que de, de condiciones de ahora, de antes antes pero espera un, un momentito. En el en el 1996 Leonel Fernández no por era favor. presidente de la República, sino cuenta con el apoyo de, de Balaguer y el Partido Reformista quedo, Social Cristiano. No, no, no, lo, no lo hacía. Igual, por ejemplo, en el 2004, naturalmente que tenía que ganar el Leónel Fernando como presidente, porque fue una hecatombe lo que pasó en, en esta República Dominicana con, con los últimos dos años del gobierno de Hipólito Mejía. Ahora bien, en el 2008, cuando él se religió, ¿qué hizo él? Que contó con, con lo que él está denunciando ahora, con el apoyo del Estado sí, pero no, pero para agenciarse no hubo un fraude, una reelección. Ahora, un fraude. Pero era, era Roberto Rosario. Oye, era Roberto Rosario, el de la Junta. ¿Y qué eh, en que todos esos años que Para ti, que... Roberto Rosario, si no, no, no pero, de qué, de pero eso es lo que ustedes han vendido no, aquí de, de, de, de desacreditar a la, a la, al árbitro cuando se pierde. ¿Y qué hizo Danilo Medina en aquel entonces? Perdió y se, y se retiró, pero tampoco desacreditó al árbitro. Dijo, me, me, me ganó el Estado, que fue lo que debió hacer Leonel. Y no desacreditar al árbitro, porque ese árbitro es el que lo va a medir a él en el 2020 Entonces, ¿qué pasa? Eh, todo esto que dijo Leonel. Eh, habló de imprudencia, tosudeste el poder dijo oligarquía de hierro pero la oligarquía de hierro que él dice que es el comité político es el que él dirigía hace, hace una semana entonces, Leonel, por Dios, el discurso tiene que ser coherente. Si tú vas a hablar, por ejemplo, en contra de tu casa, eso es como, eh, como el que se deja de una mujer, y entonces Oye, sale a hablar más de la mujer. Ya, pero por Dios, Leonel tú tenía fuiste... tenía tiempo que no dirigía ese comité político. No, pero entonces, sabes, ah, pues, entonces él tenía, sabes. entonces no era mayoría. Cualquiera que tenga dos de frente aquí en este país sabe que Leonardo Pero, amado, que no el, centralismo, ese comité amado el centralismo democrático establece que las minorías se someten a la decisión de la mayoría. Y plan, si tú de te de crees que tú tienes con... un partido para ti solo y la mayoría te gana, entonces, ah, tienen un plan, pero esa es, es la democracia. Es la verdad, el centralismo democrático es, eso es lo que te... está Pero ve. bueno, es que se si aquí. Lo que es... pasa es que tú no quieres verlo. Bueno, ahora, ver lo... no quiero. Lo que, que no quiere ver que pasa cómo se maneja la democracia de eres la tú. Cosa. tú. Si nosotros estamos no aquí, ves, por ejemplo, no y la mayoría vota. Porque cerremos este programa, pues a la mayoría, aunque lamentablemente no sea lo, lo, lo, lo, no, lo más preferible para este programa. Pero tenemos que entender, <risa> señores, que la política tenemos que ver tenemos que verla con un sentido histórico. Ah, que ese PLD no es el PLD de Juan Bosch, pero es que desde 1996 dejó de serlo. De hecho, desde 1990 Yo me atrevo a asegurar tu que el Vene Oye, no 94, oye tu visión tubular De la realidad sí, política te convierte En un sí, personaje eso, que no va a sí, estar nunca En ese el Ese es el problema, de ustedes quieren venir a descalificar Lo mismo. que yo digo, vamos a discutir argumentos analiza Lo que tenemos sí, lo que discutir pasado, es los argumentos Así como dijiste tú así como dijiste tú Cuando yo dije que Leonel se iba, que no, que no se iba Que eso es una especulación mía, pues míralo ahí se fue Entonces, como dije también Que el tatilismo le ganaba a Lionel. Pero cuando te lo dije Hace dos semanas me dijiste que no, no que vería. yo era un improvisado. Ah, míralo ahí tuya. donde se fue. Y se eso fue, fue justamente como yo dije. No, como una también. Chepa. Como también fue una chepa cuando yo dije que danilismo le ganaba a Lionel. Y le ganó no en 25 de 32, 32 provincias. Sí, ah, por sí es un fraude. Demuéstralo, Porque demuéstralo. Diciendo, es que ustedes se, se, se le muestra reflejo refajo. Es que ustedes se le ve reflejo refajo. Así no. Tenemos que discutir argumentos en este programa. Tenemos que argumentar. Qué chulo mañana